Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a este video Donde voy, Uy, va lagueado el server, va lagueado un poco el server Pero bueno, si... Me interrumpió la intro del server Estamos en un nuevo video para el canal Porque en este video voy a continuar la parte de este video de acá Llamado Parkour Y espero les guste y grabé como media hora, estuve grabando Ay, estuve como media hora grabando Espero lo disfruten el video, solo durará un poco menos No sé, recién no estoy evitando Aquí en pantalla estará la duración Ahora sí, sin más que decir, comencemos ¿Dónde está? Eso. ¡Ah! Ok ya nos encontramos donde estábamos antes. Si no vieron el anterior video, acá les dejo una tarjetita. Así que vamos a empezar. Este, esta parte fue la que dejé el anterior video y yo no supe cómo pasármela. Pero creo que ya tengo la clave. Solo ir... No, me caí de nuevo. Qué? ¿Por qué me caigo? Es eh, un salto fácil, ¿cómo voy a caer? Espero empecemos con calma. Recién estamos iniciando el gameplay. Ya se me caigo. Ahora era saltar allá. Me hice daño, perfecto. Oh. No, mira, es que otra. Voy, a... voy a hacer un bucle estando aquí. Voy a hacer un bucle estando aquí. Supone que era por aquí. Ahora salto por acá El problema es que es muy difícil Pero por qué no salto Por qué no salto desde ahí Otra vez vamos a intentarlo No hay problema de... Si no, no es... Creo que de aquí puedo saltar allá Soy un estúpido Si ¡Sí podía Soy un estúpido estúpido de primera ni si puede saltar acá porque no salté desde el inicio llegamos saltamos entonces el slime solo era para saltar acá wow, ya, ya. ahora que hay un slime no no salté a repetir el proceso pero no hay problema mientras yo está acá no hay problema ahora sí tengo que saltar allá yo confío yo confío manito yo confío no confío lo suficiente ahora sí yo confío yo confío confíen en mí listo ahora saltar allá uy ahora saltar allá digo y ahora qué como paso soy un tremendo en el parkourgi. Que soy tan bueno que. Paso por aquí. Soy tan bueno que necesito. Tener.. Me olvidé el chiste. No, no y me estoy quemando, auxilio auxilio, auxilio, auxilio. Auxilio, auxilio, auxilio. Auxilio. Auxilio, ¿qué hago? No me voy a morir. Yo confío en que no me voy a morir. No, no me morí. Tuki. Es que yo confío tanto en mí. Ahora... ¡No! Me caí. No pasa nada, bro. Si intenta de nuevo. Tuki. Tuki. Tuki. Tuki. Eh, eh, se huyó, se huyó, ¿tú qué? No No, lo hice mal Ok, ok, ok, lo había hecho mal, los cálculos no no fueron los esperados No fueron los esperados, pero yo sé que lo voy a lograr eh, mi, ¿Soy yo o, o el Minecraft lento Ah, no, soy yo. ¿Tú qué? Casi me caigo. Casi otra vez me caigo. Me terminé cayendo. Perfecto. No, y me estoy quemando. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo sobrevivo a esta prueba. Sea muy dura o no. Pero la... Me caí abajo. A repetirlo todo de nuevo. Ya estamos de vuelta. No saben el duro proceso que tuve que dar. Pero seguimos aquí. Eh, ¿Qué era eso? ¿Humo? Tuki. Por favor, no te, no te lagues. No te. No te caigas tampoco. Lo primero que dije, lo primero que. Tuki. Ya tengo experiencia aquí. Así que es muy poco probable que me caiga. 50-50 se podría decir. Otra vez casi me caigo. Pero confío en habilidades de. Perdón, me quedé callado, estoy muy concentrado. Calla acá. No se pasa. Uy, oh, sí se pasa. ¡Oh! Pero para acá hay un line si puedo saltar de aquí a allá, miren Ah, no, no puedo, así o así tenía que hacer el line No, y tampoco, me quedé atrapado Ah, no puedo ir por acá No, no hay salida Dios, ¿cómo vuelvo? ¡Auxilio! Esto puede ser muy arriesgado, pero es lo que tengo que hacer ¡Lo hice! seguro que es que me sorprendo cada vez que hago eso, casi nunca me sale. Ahora entiendo por qué está el line. ¿Qué fue eso? Ya estamos acá, llegamos y ahora qué se hace? Por acá vamos. No, no llegué. Llegó. No llegué. Tampoco llegué. Hice doble salto y no llegué. Y acá hay otro. ¿Para qué esto? Eh, ¿Cómo llego allá? ¿Cómo cómo cómo cómo llego allá? Ah, ya, ya, ya entendí, ya entendí. Ah. Ok, ok. Bueno, igual no llegué. Ay, no llegué. Ahora sí, sí o sí tengo que llegar. Llegamos. Vamos, vamos, si lo logré. ¿Tú qué? Tuki He mejorado mi habilidad en parkour, no quiero presumir, pero ya he mejorado bastante Así que... No me pueden decir que no sé parkour... ¿Para qué hablé, amigo? ¿Para qué hable? No importa, yo hablo porque igual soy el mejor en eh, parkour Tuki, Tuki ¡No! ¡No! Y volví acá Ah, no, me hice un live No, pero sí, igual hay que usar el line. No, y sí, me caigo por último. Bueno, repetir de nuevo. ¿Tuki? Hijo de... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok, aquí, aquí de nuevo iniciamos. Y me caigo en últimas. Qué malo que soy. Eh, si yo la canto las canciones no me da copyright. Habrá que nada, no lo voy a probar. Sabes que no, no voy a cantar nada más. Llegamos, tengo check, pues... ¿No me hace nada? De sí que no me hacía nada. Vamos no, por acá. Eh, ¿Y ahora cómo subo? No sé, yo me la ingenio, ¿saben? Yo me la ingenio. Y ahí parece que sube. Ah, es que yo me la ingenio. Debería estar en la universidad de... Universidad de Harvard, yo. Saltamos allá No, no, no, no, no, no, no, no, no, no No no, puede ser Bueno, un error lo comete cualquiera, ¿no? Pero subiste la recalcada Ahí está, por fin me subí Eh, acá Llegamos pr Gente, me pasé el juego. Llegamos, vamos. Me merezco yo esto. ¡Vive! Llegué, llegué. <ríe> mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Gracias, gracias. Muchos juegos artificiales. Gracias, se lo agradezco muchísimo a, a todo, a todo el público y a todos los que me, <ríe> a quien engaño, tengo que pasármelo legalmente. Yo confío en mi habilidad de parkour, no, no, no creo que no me lo pase Bueno, obviamente no en este video, no me voy a pasar en este video Pero, de que me lo voy a pasar, me lo voy a pasar Tal vez Bueno, con el ritmo que, llegado, que llevamos ahorita, no creo que me lo pase Vamos Llegué, por fin cago ojo tuqui ¿Tú tuki ¿Tú ¿Tú no me caí ah soy estúpido si, si se empieza por acá no porque no porque no, no no salto que, Ay, me caí en nuevo volar. No, puedo, no me lo puedo creer. Ay, Dios. Me estoy estresando ya. No lo no puedo creer que no me lo pase hasta ahorita. Eh, viene sandía acá. O San, eh, digo, melón. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Ah, calabaza. Igual no me sirve esa curiosidad. Ya que en qué me ayuda aquí. Pero, ¿por qué me cae? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Te imaginas que me lo, no me lo pase en este intento? No creo. Y pasó, y pasó, y pasó. No, no fui. No. no, no lo hice a propósito. Eh. Bueno, tal vez. No, no lo hice a propósito. Se me caí de verdad. Pero no, no voy a, no voy a decir nada. Y solo que, que, que vean si me lo paso o no. Ahí está, no me lo pasé y no tuve que decir que soy el mejor en el parkour Ok, checkpoint Ahora toca el agua, lo que no me gusta que No sé si el agua me hace daño si es, que, si es como la vida real, entonces sí me hará daño Acabo de decir, ¿Por qué no salto. Hay una, hay un barrio de blocks. No era yo que no saltaba. Estuvo fácil obtener impulso. Mi impulso estuvo bien chafa. No, no. no, no. Pero si aumentamos el, el, el por ciento a mil, podemos llegar de un 700% de llegar y un 300% de no llegar. Pero eso depende de mi suerte. Bueno, en vano, hice los cálculos ya que igual no llegué. Muy bien, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero le haya gustado, le haya disfrutado. Y sobre todo que se hayan divertido, se hayan reído. Y pues, es la parte final. Quisiera decirles que. Bueno, no hay muchas cosas. No hay muchas cosas que decir al final. Solo despedirse y eso. Así que me despido. No olviden suscribirse, darle like y seguir en mis redes sociales. Y nos vemos. El video, 18 minutos de la vez